Bienvenidos amigos, comienzo de nuevo una nueva experiencia de cultivo en mi pequeño armario. Esta vez lo haré a la antigua usanza, partiendo de semillas regulares de las cuales desestimaré los machos y me quedaré con las hembras, tal y como se hacía cuando no habían semillas feminizadas. Las variedades elegidas van a ser unos cuantos clásicos de nuestro banco amigo, Sensi Seeds. Más adelante os hablaré un poco de cada una de ellas, pero de momento solamente os digo que se trata de Black Domina, Big bag G13 Hasplant y Ed Rosenthal Superbad. Para comenzar, nada nuevo que no haya hecho otras veces. Hidrate los Yifis con el estimulador de raíces, introduje las semillas en los germinadores, Marqué con etiquetas las distintas variedades y esperé hasta que mis semillas nacieron dándome una nueva alegría. Esta vez la idea es plantar el doble de semillas y mantenerlas en pequeñas macetas de un litro hasta que pueda sexarlas y trasplantar solamente las que resulten ser hembras, o al menos lo parezcan, porque siempre puede haber un pequeño margen de dudosas. Así que las planto en las pequeñas macetas, con un fotoperiodo de 18-6 añadiendo durante la primera semana el estimulador de raíces vaca los riegos de 100 ml aproximadamente por maceta. Pasados 10 días, mis pequeñas plantitas ya están entre el segundo y tercer par de hojas de reales y en general va todo bien, algún síntoma de deshidratación como estas hojas un poco curvadas hacia arriba e incluso alguna planta retrasada que presenta malformaciones. Consulté con los amigos de la barraca y me dijeron que esas malformaciones a veces se dan por infecciones de virus, pero que en este caso es más probable que se deba a malformaciones endogámicas que se dan en variedades puras como la black domina. También me dijeron que algunas plantas se recuperan en el tercer cuarto nudo y que la decisión de dejarlas o no depende de si se tienen pocas o muchas plantas. Por lo demás, las plantas siguen creciendo a buen ritmo. Cada día se levantan y van construyendo más hojas. Llegado el día 20 de su crecimiento, las plantas se han hecho ya demasiado grandes para su pequeña maceta y me doy cuenta que acusan claras carencias. Cuando consulté con los amigos de la barraca, me dijeron que al ser tan pequeñas las macetas, pasados 10 días es necesario reponer la alimentación en casi cada riego, ya que solamente un litro de sustrato apenas puede contener nutrientes. Empecé a añadir el Organic Grow de Bach a 2 ml por litro, consiguiendo al menos que la cosa no empeorara. También me avisaron que en los próximos días estuviese atenta porque pronto empezarían a mostrar el sexo y podría trasplantar, con lo cual las plantas se recuperarán de la falta de nutrientes. Aprendí que, por norma general, se siembran el doble de semillas de las necesarias, o sea que se parte de la idea de que el 50% serán machos, pero las condiciones del crecimiento influirán mucho en la proporción final. Fijaros qué curioso, resulta que nuestras plantas son muy listas y su principal objetivo es asegurarse que la siguiente generación de semillas con sus genes lleguen a buen lugar donde vivir. Por eso, como las semillas nacerán donde muera la planta hembra, si en el lugar donde viven hay buenas condiciones habrá mayor número de hembras, ya que piensan que ahí se pueden criar bien su descendencia. Por el contrario, si hay malas condiciones, las plantas intentan llevar lejos sus genes para probar mejor suerte y solo se puede conseguir eso con el polen de los machos. Por esa razón, si las plantas están demasiado apretadas durante el crecimiento, pasan mucho calor o hambre o no tienen suficiente intensidad de luz, habrán más machos que hembras. Si por el contrario están desahogadas, con temperaturas frescas, no tienen carencias de nitrógeno y están bien iluminadas, conseguiremos más hembras que machos.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 Os esperamos, no faltéis.